El ciclo de la tierra comenzó a funcionar en febrero del 2019. Se propuso como un ciclo itinerante de difusión y promoción de artistas y coorganización con otros espacios culturales independientes. Desde aquel entonces hasta la actualidad ha ido creciendo tanto en miembros como en propuestas y colaboradores. En un primer momento se enfocó en la difusión de artistas plásticos y músicos. Luego, se sumó la propuesta de construcción de obras artísticas colectivas y poesía Mateus susurrada. Hacia abril del 2019, entendiendo que era una demanda surgida de la necesidad económica y social del momento, se decide que el ciclo cuente con una feria de emprendedores y artesanos propia llamada Nocturna. Se suma por aquel entonces a la Feria Pluricultural Itinerante, FPI, de la cual somos miembros fundacionales. En el transcurso de la pandemia nos abocamos a las producciones virtuales. Fue así que desarrollamos la Biblioteca Viral, que consistió en una reseña literaria semanal. Además sumamos una grilla de cortometrajes y series independientes de transmisión semanal, disponibles en nuestras redes sociales. También emitimos nuestra propuesta entre casa, consistente en material grabado por diferentes artistas, editado por nuestro espacio y difundido en cinco páginas de Facebook en estreno simultáneo cada domingo. Semanalmente tenía lugar el Agitando Redes y el Lander la Tierra, videos y publicaciones de difusión de emprendedores y bandas respectivamente. Nuestro proyecto más osado en el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio consistió en un programa mensual llamado Sesiones Pandémicas, en el que intentamos replicar lo multidisciplinario de nuestros eventos en un enlatado de más de 45 minutos en los que se podía disfrutar de material original producido por el ciclo de la Tierra. En el mismo tenían lugar tanto música como poesía, circo, teatro, cultura, cine, murga y hasta nos dimos el gusto de comenzar un grupo de arte experimental con el que realizamos una serie de cortometrajes. A partir de los protocolos para la apertura gradual de las actividades culturales y ya con una sede propia ubicada en Espeleta, llamada La Casa Chunguita del Siglo de la Tierra, damos comienzo al íntimo e interactivo propuesta mixta que consistió en grabaciones de bandas en vivo con aforo limitado, edición posterior de material y transmisión como estreno virtual por diferentes redes. Hola, Hola, Hola soy Pamela Maza. nosotros somos Rufa de Cara. somos Luna Macumba, somos alerta, este es el íntimo e interactivo del ciclo de la tierra. En esta propuesta del momento hemos compartido más de 20 emisiones. En lo que va del 2022, con una apertura al 100% de nuestra sede, ya han pasado por nuestro escenario más de 55 bandas y artistas. Y nos encontramos en el momento de más actividad desde la creación del espacio. En nuestra oferta cultural se encuentran la biblioteca viral, el escenario de poetas, acústicos eclécticos, recitales de rock, punk, metal, alternativo, pop, noches de folclore, festivales barriales, taller de voz bolevuelo, rocola de Latmo, muestras plásticas mensuales. Proyección de cortometrajes, grupo de arte experimental abocado a diferentes proyectos audiovisuales y un podcast semanal. Quedaron bandas, porque hay muchas bandas que venían de antes, pero eso ha pasado con otros estilos y generó y quedó una tribu armada. Cabe señalar que somos sede permanente de la biblioteca mutante itinerante de la FPI. Propuesta de fomento de la lectura en la que la gente puede intercambiar un libro que haya leído por otro diferente totalmente gratis. Además, somos pioneros en ofrecer espacios de realidad aumentada gratuita en nuestra sede. Movimiento Ciclo de la Tierra, espacio cultural independiente e itinerante.